Bien, continuando con este tema de los paneles de ajustes del módulo Revelar, pues seguimos ahora con lo que es las curvas y tonos, vamos a minimizar esto, entonces vamos a previsualizar curvas y tonos, y prácticamente lo mismo que usted puede hacer a través del de panel tono, Aquí es lo mismo que usted puede hacer en curvas de tono, pero de una manera diferente. Usted puede trabajar con lo que son las luces, las sombras, las zonas oscuras y claras de una manera un tanto diferente, pero hace el mismo proceso. Aquí lo que tenemos es una línea recta, lo cual no presenta un histograma. Si ustedes notan el histograma que tenemos aquí es un tanto parecido a este prácticamente es el mismo entonces usted puede desplazarse por esta línea recta darle un clic y hacer clic y puede entonces hacer las modificaciones de lugar es por eso que este panel se llama curva porque normalmente el resultado tiende a deformar la línea recta convirtiéndola pues en su caso es una línea curva si se nota lo mismo que usted que mueve pues aquí cambia bien entonces este es un método también de trabajar con las luces y sombras en una fotografía minimizo aquí entonces para pasar a lo que es este panel que tiene que ver directamente con los colores y con los blanco y negro en una fotografía aquí te puede trabajar directamente con los tonos en este caso vemos que no hay ningún cambio pues la fotografía no tiene directamente rojo si vemos en el verde aquí podemos ver ¿verdad? que ha, hay, hay un cambio en cuanto al verde estos son variantes de lo mismo pero con resultados diferentes si le damos un clic ahora en vez de tono elegimos saturación, pues entonces yo puedo eh, poner intenso eh, específicamente el verde o también puedo desaturarlo como estamos viendo actualmente. Luminancia, una variante que me permite poner claridad al verde o también darle un poquitico de sombra o ponerlo más oscuro y ya todo me hace un resultado eh, entero o un resultado global siempre y cuando yo mueva el controlador de un color seleccionado bien aquí mismo también yo puedo pasar a convertir una imagen monocromática blanco y negro y entonces pudiera trabajar con colores puntuales en dicha imagen o fotografía es decir yo puedo digamos poner oscuro oscuro oscuro el color verde que es el que yo estoy trabajando o todo lo contrario o muy claro o muy oscuro bien entonces aquí tenemos también lo que es el color que prácticamente me crea eh, como si fuera una especie de dominante dependiendo el color que yo tenga aquí seleccionado es decir que si yo tengo por ejemplo el color Púrpura y muevo o comienzo a mover estos controladores, pues entonces yo voy a tener una dominante en base a ese color. Aquí no la podemos ver eh, muy incidente, pues a que esta fotografía no incide mucho el color púrpura. Pero si, por ejemplo, seleccionamos el color azul, comenzamos a mover, ahí si sí vemos, ¿verdad? como eh, va cambiando dicho color, como se como se crea una dominante diferente de dicho color, bien y así yo puedo conseguir efectos interesantes, vamos a dejarlo aquí, luego entonces seguimos con los demás.